Eva de Dominici posó desnuda. La actriz compartió unas candentes imágenes en su cuenta de Instagram que dejaron boquiabiertos a propios y extraños. Mira las fotos, en la nota. Eva de Dominici acostumbra a ser una mujer muy sensual y ardiente en sus posteos de Instagram. Sin embargo, en esta oportunidad dio bastante que hablar luego de una sorpresiva imagen de una de sus producciones fotográficas. Fin de domingo en Buenos Aires", escribió la actriz en su publicación luego de mostrarse en toples. En consecuencia, Eva generó cientos de me gustas y frases alabadoras.